Esconde mi sonrisa Conscientemente en el presente Me abro a recibir Te miro a los ojos e intento ver Si hay telepatía Pacientemente relajo la mente Respiración profunda, plena atención, respiración profunda. Ven, cuéntame, cómo te sientes, pero sin palabras casi se miente. Ven, cuéntame, cómo te sientes, pero sin palabras casi se miente me Quitar el disfraz, tú quítate la venda. Mejor sin compasión ni condescendencia. Solo quiero sinceridad, sin miedo a la ofensa. Con un poquito de complicidad será más fácil hacer. Uh -huh.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 Con un poquito de complicidad será más fácil hacer un intento para comprender que quieres un intento para conocer. Yo también, yo también, yo también. Regalaré mi armadura para descubrir mi corazón. Regalaré mi armadura para descubrir mi corazón. Respiración profunda, plena atención. Respiración profunda. respiración profunda plena atención respiración profunda plena atención